¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente con un nuevo video. Sean bienvenidos. Esta vez vamos a hacer una casa bajo el agua. Ya que no hice... jamás hice una casa bajo el agua. Y bueno, eh, lo primero que vamos a hacer es la entrada. Vamos a hacer la entrada. Creo que me parece que la voy a hacer porque le quería poner esto, pero a ver. Sí. Va a ser de dos la entrada. O oh, la concha. Va a ser de dos... Bueno gente, ya les he visto, suscríbanse, denle like al video, compartan, comenten, que voy a estar viendo sus comentarios. Y bueno, a ver, esto viene siendo así, así. Esto más o menos lo estoy imaginando como a mí me, me, me viene algo a la mente. creo que lo más difícil de todo va a ser drenar el agua que está acá adentro pero bueno se va a poder hacer así que esto es un juego y se puede hacer tranquilamente esto esto acá lo tapamos y está muy bien y quedaría así la entrada ahí y después bueno después se arregla esta parte de acá y ya está esta sería la entrada y está entramos Obviamente esto lo vamos lo voy a drenar todo como ya dije anteriormente pero bueno ahora vamos a empezar a hacer la casa adentro que es lo más creo uh y esto what the fuck un zombie ojo al agua no mames bueno ahora como les decía es drenar toda el agua a ver y creo que lo voy a hacer de, de acá nomás o sea bueno, así me quedó el techo ahora lo que vamos a hacer es poner la ventana pero ahora que me des cuenta lo vamos a hacer así, de esta manera lo voy a poner así entonces queda un poco más prolijo, ¿no? y, y acá le vamos a sacar un un bloque entonces queda así, ahora por oh, la conciencia, rompí algo que no tenía que romper, ahí está, muy bien y ahora espero que esto funcione, viste, porque si no funciona, bueno. No funciona, ¿qué lo vamos a hacer. Creo que sí funciona. A ver, antes de que empiecen a entrar más bichardos antes de la casa. Muy bien. Eh, esto, esta pared de acá no la voy a romper. Esto va a quedar así nomás. El chinche. Bueno. Lo que sí voy a romper un poco más es hacer ventanas de este lado. De dos también. Eh, creo que ahí estaría, ¿no? Ahora lo que yo tengo que hacer es construir todo lo que viene siendo... Ya está muy bien. Se mueren rápido. Debe ser por el coso, porque se mueren tanto rápido. No. Lo que vamos a hacer ahora es drenar acá. Eh, vamos a hacerlo ahora. Poner una escalera... A ver, están las escaleras acá. Nice, bueno, ahora vamos a quitar agua. Agua, agua. Ahora viene lo difícil, quitar toda esta agua, boludo.